Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, uf, hoy tengo el gustazo de volver a tener aquí a Anita Álvarez Cufari, En aquella vez eh, vino a hablar de su libro y esta vez viene a hablar de su curso Y una cosita más que ya veréis que estoy uf, deseando que me cuente porque no tengo ni idea Y me tiene, me tiene con el hype como buena copy que es la muy jodida Así que nada, buenas Ana, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas, buenas, Quijote, vos sabés que sos Quijote, más allá de Rodrigo. Sí. Sos... <risa> sí. Hola, ¿qué tal, cómo te va? Hola, ¿qué muy, tal a todos? Muy bien, oye, que un placer volverte a tener aquí, ¿eh? Nah, vos sabés que me encanta hablar contigo. Sí, sí, sí, sí. bueno, bueno, bueno, vamos a empezar al lío y... Ah, hoy, hoy tengo hasta preguntas que me han mandado para hacerte. ¡Guau! Wow, me siento estrella. ahora. Sí, sí, sí, sí, sí, porque puse tal y dije... Y hubo gente que me dijo, oye, y yo dije, hostia, eh, pues me, me gustaron, me gustaron las preguntillas. O sea que, bueno, antes de que nada, eh, aunque todo el mundo te conoce, eres para mí de las top, top, top, top del, del mundo mundial hispano, eh, preséntate y dinos quién eres, qué eres, qué, qué, qué, todo, ahí tu chicha y... Saca todo lo que llevas dentro, Anita. ¿Quién soy? Empiezo a ver, ¿quién soy? Eh, y soy una chica súper curiosa. Eh, Eso y lo sé. Además escribo. <risa> y, y que la vida me parece demasiado corta para todos los libros que hay que leer y todas las historias que hay que conocer. Eh, Eso es quién soy. Eh, ¿Qué hago? Y bueno, yo soy copy, pero yo soy redactora publicitaria, soy creativa publicitaria. Eh, estudié en Argentina, seguí estudiando en Estados Unidos y allá también trabajé, en Argentina también había trabajado y desde hace como unos 17, 18 años, cualquiera que siga todos los videos siempre hay una fecha ahí. Da, da igual, van a decir, se va quitando años La jodida me dice, Pues súmale <risa> dos, tres, por ahí más o menos no me eh, Es que soy horrible con las fechas O sea, ni siquiera me acuerdo mi edad O sea, yo sé el año que nací El resto, o sea, es tu problema, no el mío eh, Vos querés saber mi edad Yo no, o sea, yo sé cuándo nací Nada más por la cuestión de Estamos en la época esa de la que ya cumplir año no, Hasta no, no nos hace ni gracia Vamos, a mí me da igual es que es, la edad es un estado de ánimo Efectivamente, yo eh, pienso igual entonces, mmm, ¿Cuánto? Y hay veces que tengo 15 Otras veces tengo 70 Y otras veces tengo, no sé, 5 Nada, eh, yo creo que siempre estás en 15 En 15 años estás no para, eh. Bueno, sí, sí, sí eh, Creo que el, el 90% de mi vida estoy en 15 <risa> Soy una jodida eh, adolescente eso, eso está bien. Eh, nada más, sí. Salvo cuando tengo que ser de madre, que tengo 16. Bueno, tienes un poquito más que tu hija para que diga, oye, para que, para que tenga una referencia de, esta es la mayor. Seguro que tu hija es más responsable que tú y lo sabes. Es bueno. mucho más inteligente que yo. Sí, es hostia. Versión como... 2.0 o 4.0, porque ¿Sí? es súper mejorada. Eh, si es más responsable que yo. Espera eh... que salga de la adolescencia y hablamos. Oye, pues te voy a hacer, voy a hacer una pregunta de tu hija. Eh, ¿Quieres que siga tus pasos? Quiero que sea feliz. Bueno, sí, quieres que sea feliz, pero te gustaría, te gustaría porque tu hija. Supongo que la verdad es inculcar la curiosidad, leer libros, formarse, preguntar todo y demás. Y eso es evidente que entonces puede, puede que lleve... Hombre, qué mejor, o sea, qué mejor que tener ahí una mentora como tú. Bueno, no, no sé si será mejor o peor, pero... Esa es la cosa. Eh, ella conoce las bambolinas claro. de, de todo esto. Eh, eh, es hipercuriosa, es hiperlectora. Lectora de, de, de, de que por ahí está leyendo libracos, estos es libracos que en tu vida vas a leer porque de solo verlo te agarra repelús. Sí, sí. Bueno, estos se los devora y me los marca. Mira esta vuelta que los leí, marqué esto. La próxima que lo lee y los lee, y los vuelve, lee cuatro, cinco, seis, siete, todo. Y los lee, los lee, los lee. Vale, eh, no, o sea, cupón de madre, <ríe> enséñale a leer. O sea, lo, lo, tengo, lo tengo más que... O sea, ya está. Excepto, o sea, perfecto. Más lo puede leer. Eh, no le alcanza el día. Eh, por ese lado es, es maravilloso. Curiosa, bof, es re curiosa. Eh, es una divina. Y quiero que siga mis pasos, no, quiero que sea feliz. Eh, yo creo que la vida la va a llevar por otros lados ¿Qué? Es una líder nata Vale eh, Con lo cual ya <risa> <risa> eh, Es una líder nata eh, Y, y no, no, no, no creo Tiene todas las habilidades Para escribir, es súper imaginativa Tiene una cosa Que es muy especial. Tiene algo que es muy especial, que es su capacidad de, de distribuir el espacio. Tiene, tiene una percepción ¿Vale? de espacio que es maravillosa, y yo pensé que iba a seguir por el lado de arquitectura, mmm, o por ahí, pero todavía está indeciso, ¿Vale? indeciso el asunto, porque le gusta mucho ayudar a los demás. Eh, entonces dije, bueno, tal vez... O, algo como arquitectura por el lado de hacer espacios que reflejen la personalidad y ayuden a vivir mejor a la gente. Creo que lo veía por ahí. Eh, porque eso también tiene cultura visual y tiene claro. cultura de, de, de historias y todo. Me parecía que iba por ahí. Parece ser que, el, que, el, que, que le va por medicina. Eh, bueno. Y tampoco lo tengo claro. Bueno, Pero bueno. Lo que sea que esté bien, todo suma, que haga lo que quieras. Eh, después del ejemplo que tenía contigo, que estabas en un sitio y de repente dijiste, de repente, me voy por aquí, o sea, que no te extrañe nada, que nada. ¿eh? Así que. No, y mira, está justo en la edad en que mucha gente le pregunta, ¿qué vas a seguir? Y no tiene idea, ¿no? Eh, y es una pregunta, si te la dicen ahora, ¿qué vas a hacer? El qué vas a hacer es, implica una respuesta, uh -huh. eh, un camino. Y a mí me parece. Que, que además de la lectura, me parece que está bueno que le haya inculcado de hacer lo que hoy te guste, no pienses en el dinero, porque vas a estar haciéndolo muchas horas de tu vida. Entonces, claro. camina por donde sea, porque de todos los que están en la clase con vos, de aquello, de lo que estudies, lo que te va a diferenciar es todo lo adicional que, todo el bagaje que tengas y todo lo adicional que sepas. Y ¿Sí? pues claro. todos van a recibir la misma formación. Pues estás claro. con 40 alumnos, 40 reciben al mismo profesor. El, el mismo dato. Está. Cada uno va a ver una cosa diferente, cada uno se va a enganchar con una cosa diferente o con un, con un profesor diferente. Pero en realidad, el, el, el, el tocho de, de datos se los va a dar, van a recibir todos más o menos lo mismo. Lo que hagas con eso, cómo lo distribuyas, parte de tu personalidad, parte de tu curiosidad, de tus inquietudes, de tus hobbies y todo eso, van a ir moldeando lo que hagas. Con lo cual. Que sea curiosa, que explore y, y, y eso, y que, y que sea feliz dentro, dentro de las posibilidades, ¿no? Tenemos que pagar los sueldos, tenemos que pagar la, la renta, tenemos que pagar la renta y chao, y listo, y está todo bien. Pero que, se, que tenga claro que es porque está pagando la renta. No. Me, me, encanta, me encanta esta introducción que estamos haciendo de tu hija porque la voy a asociar con las estrategias del brand storytelling, porque es ahí como un poco la estrategia de tu curso, ¿no? De tu curso, gran curso en doméstica, que efectivamente va de brand storytelling o estrategia de marca, ¿no? Básicamente también, un poquito, ¿no? Porque. Bueno, el brand storytelling es, es transversal a toda la empresa. Claro. Con lo cual eh, tiene que ver con la estrategia de marca. Claro, pero entonces. Tú, eh, sí, pero tu curso además está definido así como estrategia de Brand Storytelling, entonces yo lo que quiero que me definas a grosso modo y en resumen que quede clarísimo, ¿qué es realmente el Brand Storytelling? Porque todos estamos cansados de hablar del Storytelling y tal, pero el Brand Storytelling es, yo creo que es como un paso más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es el Brand Storytelling o cómo lo okay. podrías definir? El brand storytelling es el storytelling de la marca. ¿Y qué es el storytelling? Es el qué hace, qué dice y la coherencia en cómo lo dice, dónde lo dice, a quién se lo dice y todo eso. ¿Tiene que ver con la historia de cómo fue creado? No, tiene que ver con qué crecer, qué personalidad querés tener o, o, o, o nace de lo que querés hacer, de lo que estás haciendo, de tu visión, de todo. Y a partir de eso construir eh, todo lo que viene alrededor. ¿Qué es todo lo que viene alrededor? ¿Y tu política para adentro de, lo, de los empleados? Eh, ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te vas a distribuir? ¿Dónde vas a estar en, eh, a nivel logístico? Eh, ¿Cómo van a ser tus ventas? ¿Cómo, van a, ¿Cómo va a ser todo? O sea, viene mucho antes claro. que, digamos que, el marketing, que todo, porque el marketing al final es el canal, es el, es, es el que te despeja la paja entre tu producto y el cliente, ¿no? Entonces, eh, sí, hace... claro este, este es el que tenés. Ese, ese es el que te da las herramientas. Entonces, eh, digamos que el storytelling va mucho más en la parte conceptual, de qué es, porque no es la historia. Digamos que, que, que hay como varias cosas, ¿no? O sea, una cosa es una historia que tiene un principio, un fin, un cuentito que estás contando, sí, como un chiste. Vale. Pero claro, eso la empresa se queda en, ay y no sé, en balay ¿no? Y, y este es... Eh... Mi, mi técnico, y esa es la vida. Y tengo un amigo en Balay. Bien, Balay, la próxima. Si lo estás escuchando, es porque <risa> nosotros también. Sponsor. Eh, y entonces, eh, claro, hombre, si lo están escuchando es porque otros miles lo están escuchando, ¿no? Es como la claro. pública, como los out Entonces, eh, esto viene en la parte conceptual. Es una vez, te despeja el camino de entre todas las posibles decisiones que puedas tomar en cada uno de los puntos. De, de, de la creación de una empresa es cuál es el camino que te contribuye más a tu marca. ¿Y por qué es importante lo de la marca? Y porque la empresa, por un lado, tiene un Excel que tiene que ser en verde para que las cosas funcionen, ¿sí? Pero no podés ser jonky, tenés que ir construyendo, no podés ser un jonky de la publi, porque si no. O sea, yo encantada sí. la vida, llamame, ¿sí?, ¿sí? anitaideas.com, si querés ser jonky de la publi, yo encantada la vida. Pero claro, te va a salir más caro a largo plazo. Claro. Entonces, tenés que también ir construyendo. Es interesante que construyas. Imagínate que Disney cada vez que saca algo, ya o sea, tiene que empezar a construir. No, flaco, o sea, construyo. Construyo a largo plazo y construyo a corto plazo. Y entonces así no sos publi-dependiente para, o para empujar ventas. Vale, pero yo ahí tengo yo ahí tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué entonces, por ejemplo, Coca-Cola es una de las empresas que más dinero invierte en publicidad con la pedazo de marca que tiene? Porque es, es como Porque que... Porque ayuda mucho más de lo que invierten. Ca claro, pero... Coca-Cola lo que tiene es un presupuesto, por lo menos en el gran video que estaba en, en circulando por, por internet, que en su momento era como el wow, ahora Coca-Cola 220 ya quedó atrás, o sea, claro. ya no es el seguir no claro. en su momento ahí lo que estaban diciendo y es un vídeo muy interesante para ver cómo distribuís los presupuestos ellos tenían una eh, bueno decían y justamente ahí te estoy hablando de el 97 cuando lo habrán hecho eh, claro. lo, que, lo que buscaban 2020 no Sí, por ahí, sí, 2000, por ahí lo habrán hecho. No o sé, sea, yo soy horrible con las fechas, esto ya lo sabes. Vale. Eh, entonces, ellos ahí lo que decían era que de todo el presupuesto que tenés para promocionarte, uh -huh. decía, ok, creo que era un 60% en activación de compra, vale. ¿sí? porque necesitas seguir facturando, un 20% en... Eh, creación de una comunicación, un poco, de, de crear el futuro, ¿sí? para que no ser dependiente de las acciones inmediatas, vale. de tener un, un norte, y después un 20% de acciones total y absolutamente innovadoras. ¿Por qué? Porque ese generar futuro tenía que crear gener, generar diferentes ecosistemas de comunicación, puntos de contacto, nuevo producto, eh, y siempre mantenerlos como, como en el lugar donde ellos querían, que era ser líder. Vale. Entonces tenés que ir hoy, tenés que pensar cómo vas a llegar a ese objetivo que vos tenés. Entonces lo van construyendo así. Mucho para hoy, porque al final lo tenemos que vender. Y no es publicidad constante de, uy, la tele, la radio, eh, hacen, eh, hacen patrocinios, hacen eventos. No todo es publi directo para, para, para vender. Mucho lo hacen de marca. Y esa notoriedad de marca también te va contra el futuro, porque lo percibís hoy, uh -huh. en la public, compras, y si no siempre está en el top of mind para poder seguir comprando. Claro. Entonces, lo distribuyen de esa manera, y eso te da que esos que gastan un montón en public, no todo la gastan en el de hoy, yeah. la gastan también en el generar futuro. Claro. eso es lo que vale. ¿Y Cabrón. por qué lo no pueden hacer? Porque tienen muy claro hacia dónde quieren ir. ¿Y cómo ah. tienen que ir? Porque ya saben que es una, una, una marca que um, se mueve en un, en un universo donde las cosas son positivas, positiva significa que te sentís cómodo, que, te, que podés ser tú y a partir de que podés ser vos mismo, pues entonces te podés expresar y ahí entra el arte. Vale y entran expresiones artísticas y entran los conciertos y entran un montón de cosas claro. pero todo eso lo tenés que ir construyendo claro, pero entonces eh, vamos a, entonces a partir que el punto cero de toda empresa que quiera llegar lejos a futuro o demás, empieza con el Brand Storytelling, o sea, con todo con lo que con te quería preguntar con, con la, la visión. La, claro, la visión pero entonces, ¿es como crear, eh, como dices tú en el curso el universo de marca? ¿todo el universo? ¿no? Claro. Tienes, tienes, mira, yo lo represento en el universo porque me parece que es, creo que, una de las maneras más, más prácticas que he encontrado de explicarlo. Vos al final creas un ecosistema de cosas que pueden suceder en tu marca uh -huh. y estableces, si yo quiero representar esa felicidad y hay un, y hay un mercado, ¿no? O sea, viene un trabajo previo. Si el target donde yo estoy ya está en línea con esto, tiene que ver con mis productos, tiene que ver con el consumo de mi producto y todo esto, uh -huh. pues entonces hay un montón de cosas que pueden pasar o no pasar. ¿Por qué? Porque se relacionan de alguna manera con mi producto, con mi marca, con lo que yo quiero representar. Vale. Entonces, si, lo, si yo lo pongo como que es un espacio, me, me, se me limita a espacio o físico o mental. Si yo uh -huh. lo creo como un universo vale. y para que el universo tenga sentido, todo tiene que ser coherente. Vos no podés, mirá, si los humanos tuviéramos un, un cuello así de largo como jirafas, uh -huh. pues hay un montón de cosas en nuestro ecosistema que nos, nos costarían. Nuestro cuerpo está preparado para esto. Tenemos dos ojos, más allá de la evolución y todo, pero creamos nuestra vida y, el, y la vida mmm, nos exige tener ciertas capacidades para poder subsistir. Con las marcas pasa lo mismo. Vos creas un contexto de cosas que suceden o no suceden. Vale. En Red Bull, que es, es uno de los casos que yo siempre, sí. siempre, siempre traigo, también. O sea, ¿por qué? ¿y por qué lo traigo? Y porque es muy extremo y tiene sentido. ¿Sí? Si Nike de repente quiere hacer canciones infantiles, la, prim la primera pregunta que se tiene que, que, que, que hacer es, ¿de qué maneras una canción infantil tiene sentido en el universo Nike? Y el universo Nike es, son los productos, son cómo te sentís vos usándolo, qué es lo que se habla en la publicidad, eh, dónde están los puntos de venta, cuáles son los próximos productos, su política a la hora de, de, de generar los productos, de llevártelos, de día Y ahí empezás... Ah. La gente que trabaja, la gente que no trabaja, o Eura, fíjate, si no tiene un brand storytelling, ah. decís, ok, ¿cuál es la coherencia? Y... Que si eura son productos no cárnicos o, o, o ya directamente veganos, pues entonces más vale que la gente que trabaje ahí claro. y por lo, menos, por lo menos abrace esa filosofía. Claro, claro. Y bueno. ¿Qué menos? No, siempre estás en, en, en, en, en, en choque absoluto. Claro, entonces, claro de todas las decisiones que tenés que tomar en cada uno de los puntos de venta, en el chino se vende y no, porque, perdón, chino, en, en, en la tienda, en el sí. ultramarino, se quedó un sí. lo saqué, perdón. Pero eh, eh, lo venden ahí y, y la mayoría no, salvo que sea en un barrio específico. Claro. La mayoría no, porque, y porque el contexto no, no aporta. Siempre tiene que ser un poquito aspiracional. Entonces van a buscar. ¿Y por qué saben que es aspiracional? Y porque ya crearon un montón de cosas que sabiendo cómo son y lo que quieren transmitir, van a estar en ciertos lugares. Ese sabiendo cómo son es el universo que han creado. Ya, así a bote pronto... Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Eh, eh, piensas, ¿eh? ¿Podrías poner algún ejemplo a lo mejor que eh, creas o que hayas visto que, ha, que haya sido muy curioso de una marca que haya creado todo un universo y de repente haya tenido que cambiar? ¿Y si le fue bien o si le fue mal? No, yo no, no, no tengo ni idea si es posible. Es más, es posible, o sea, ¿sabes? por ejemplo... No, pongamos, porque estamos hablando de Coca-Cola y ahora de repente eh, quitamos la sonrisa por, porque de repente han decidido explorar otro universo y cambiar. ¿Es, ¿Es posible? Es posible. Siempre y cuando hagas una transición lógica. Porque todas las marcas pueden evolucionar. Ah, ¿Voy? vale. A eso, a, eso, eso. a eso me refiero. Entonces, que pueden puede ah, no, pero... evolucionar. Evolucionan porque evoluciona el mercado. Vos fíjate todas las las marcas, por ejemplo los supermercados, vale. antes tenían una política de producir, producir y ahora es como bueno tenemos que ir más ecológico porque y porque tenemos una respuesta de mercado. Danone también saca cosas claro. que están más relacionadas con esto. De hecho eh, Nutella, eh, nocilla, nocilla y todos esos uh -huh. han sacado el aceite de palma porque claro. y porque tenemos ahí. Claro. Entonces, vale. se lo va, van evolucionando McDonald's uh -huh. Para hablar de otra grande También tiene un McDonald's verde Burger King sí. no tiene una vegana Sí, ¿no? Sí, bueno. sí hicieron sí. da... el rey de la carne Men... A la parrilla. Claro, claro Y menuda, menuda liaron en semana santa, ¿no? Como cuando hicieron lo de... Oh, ok, claro. Pero, hizo... mira, claro Pero, ¿qué hacen ellos? Le pusieron, vos sos el king Y además, lo hacemos a tu manera Vale Vos sos el quien, lo hacemos a tu manera, ¿tiene sentido que tengas vegano? Sí, listo. Mm. Va más allá de la carne. Entonces, mientras la transición tenga sentido y la, y la, y la modules, porque obviamente tenés que hacerlo de A a B, como claro. llego. Claro. Sí. <risa> si no, todos seríamos Gardel. Es como, es como incluso, cambiando de personalidad, una pequeña transición. Primero, con uno, ¿no? o otros, o sea, el no, pelo de decir, ok, ahora rubia, ¿sí? Vas cambiando un poquito, va claro. a ser la ilusión. Vale, vale. Eso claro, sea. Se, me ha, se me ha ocurrido ahí sobre, de repente, y claro, tienes razón, no había caído en el este del Burger King y demás, pero es, es está bien, está bien. Y entonces, eh, a ver, eh, ¿me podrías decir a lo mejor porque claro, con todo esto que hay ahora de los avances, de todo de las redes que te puedes volver viral y y ser y crear una marca con nada de pasta por ejemplo, porque yo el otro día vi un vídeo que vi que dijeron que en TikTok se había comisas? hecho... Te pongo comillas en nada de pasta. Dale. Sí, bueno, a ver, eh, el otro día vi un ejemplo de un vídeo en TikTok de que hablaban de un agua que era gratis y que se pagaba con la, con los sponsors de la etiqueta y, y además donaba caridad y demás. No sé si era un fake al final o no, o era un agua real, porque el tío era, se, sería un actor una o un... Y hablaba de, pero ¿cómo que es gratis? No lo entiendo, tal. Eh, no, no, en TikTok pues yo en el vídeo eh, en un día y medio 15 millones de, de reproducciones. Más de 15. Clientes? ¿El qué? ¿Cuántos clientes? Ah, eso no lo sé. Claro, ahí, claro. Ahora, está claro que faltan datos, pero eh, yo creo que tengo, tenemos que tener muy claro que ahora, se, si haces viral algo, puedes, puedes tener una conversión. ¿O no tiene que ver? ¿No tiene de, que ver? Está hace rato esto lo del viral. es como, como Y también hay un montón de, de, de información como eh, Zara no hace publicidad. Zara no hace publicidad. ¿En dónde? <risa> bueno, realmente... Realmente, Zara, eh, ¿dónde hace publicidad? En Internet. Sí, bueno. Es, es un mailing. Claro. Eh, eh, la Glamour, si no me equivoco, todas las semanas tiene, tiene alguna nota de la nueva colección. Uh -huh. Tiene las bolsas que dicen Sara. tiene los, las tiendas, claro. tiene personalidades que usan cosas de Zara. No invierten en publicidad, llame ya, no invierten en la tienda en casa, yeah. porque tienen otro universo. Eh, es como el famoso caso de <ríe> Hawkers. ¿sí? Que dicen, no, porque ellos empezaron a vender sin hacer public. Gratis. No, gratis un carajo. Gratis, nada. Gratis acá, nada. No te comas esa. vale Porque hicieron grandes campañas con influencers, que aunque no parecieran que, que era campaña porque estaban más orgánicas armadas, porque si no lo estás pagando, por lo menos estás accediendo producto. Entonces, gratis no es. Haces trueque, en todo caso, porque no hay un intercambio monetario. Pero tampoco te lo creo. Goico, también. Sí. Me vas a decir, oh, el Goico es re viral. Goico estuvo a pico y pala. Claro. Pico y pala, pico y pala, por uh -huh. una tienda chiquita, con influencers, lo tuvieron súper bien pensado. Eh, da, Dani Goico, la, la hermana de, de, de Andoni, uh -huh. eh, estuvo ahí, como, y cómo lo construimos, y qué hacemos, y cómo. Y ahí estuvieron pico y pala, pico y pala, pico y pala, y no hacían publi. Yeah. ¿Pero qué hacían? Invitaban a influencers a que vinieran, que lo probaran, que hacían pequeñas reuniones, vos si ibas podías, o sea, si eras de los influencers, hay muchas hamburguesas que, que, que, que, que fueron co-creadas con, con ellos, eh, acciones, promociones, claro. sus redes sociales siempre fueron casos de éxito, por la manera en que las llevaron. Pero hay un gran trabajo detrás. De hecho, gratis no es. Claro. Alguien lo tenía que pensar, alguien lo tenía que publicar, alguien hizo la foto, alguien sí. tenía que cuidar sí. a la sí. comunidad. O sea, que gratis, ya. poco. o sea que pasa no... que... por vale. canales tradicionales. Vale, eso vale esa es otra cosa. Claro, porque a mí, por ejemplo, yo hace poco me puse a investigar porque me ha un montón la de filleral y también es... También es una barbaridad cómo han crecido y, y la marca que tienen y es como la hamburguesa también, súper la rebelde, la skater, el mundo skater, mundo arte. Esta, a mí me encanta. Vas a, un, vas a un federal y dices, wow. Claro, pero incluso el punto de venta es un lugar. Sí. Un público uh -huh. Vos elegís en qué centro comercial o, o en qué zona te conviene y te conviene respecto a quién sos y lo que querés transmitir transmite una cosa que estés en eh, perdón que eh, mi, mi, mi madrilismo, ¿eh? porque los otros después me pierdo las calles así como así los nombres de todo. una cosa es que estés en ortega y gasset al lado de chanel claro. Y otra cosa es que estés en San Sebastián de los Reyes, al lado del chino. Claro. Me transmití dos cosas totalmente diferentes. Claro. Otra vez con el chino. Al lado de la panadería, perdón. Por no, pero aquí, no, yo por aquí decía chino del restaurante chino. Muchas o sea que... gracias. Claro. Lo has en el último. Momento. Claro, no pero creo, creo, creo, creo que, sí. que de Filledal tiene uno en, en Madrid. Creo que está dentro de otro restaurante escondido. Uno de ellos, eh, me parece. Los establecimientos del corte inglés también. Uh -huh. ¿Qué marca le conviene estar ahí adentro? Claro. Y aquellos que se quieren asomar al, al, o, o los que les pertenece el mundo del corte inglés. Claro. El corte inglés comercializa aquellas que nutren su universo o que son compatibles con su universo. No, no Pero, está claro. Yo en una carnicería no pondría un, un, eh, un, un booth de, de carne vegana. <risa> Porque a que, a, que, a que decís por lo menos. Claro, ok, claro. Entonces, sí. Entonces, sí. por qué sabéis que es WTF? Y porque lo tenés claro que eso no, no combina contigo. Claro. Vale, vale. Oye, a, voy a hacer aquí una breve cuña a todas las marcas que de, que estamos hablando. Si queréis patrocinarnos a Anita o a mí, estamos a ver, encantados. Acá, sí, sí, aquí. Me, acá me pega cualquier cosa. A ver, marca. Yo aparezco muchos videos, ¿eh? Yo tu próximo coche de Fórmula 1. Claro, pero claro, mira, hablando, hablando de, de Figueral que hemos visto que fue muy curioso, estás muy a favor de las campañas que evidentemente sí, sí que valen pasta en los edificios. La típica lona de Netflix, de Figueral, de, de lo que sea súper brutal. Eh, ayer estuve en, bar, en Madrid y justo en, en el edificio enfrente del, del Bellas Artes, un anuncio de Chanel con Charlie Cerón debajo del edificio este que ya en casa Gran Vía, que yo dije, madre de Dios, o sea, cuánto ¿cuál de... es tu objetivo? Lo primero que te voy a decir, ¿cuál es tu objetivo? Llamar la atención. Listo, entonces, si llamas la atención y te conseguís un emplazamiento así, pues divinamente, creo que fue en la, en la, ¿cómo es? En la, en un evento de Hasteoír de o uno de estos... Así que son provida o alguna cosa. ¿Eh? No vale. sé si, si has de oír de eso. Y Netflix había puesto uno de, de, de un de, de una creo que era de una serie de un cura con casos raros. <risa> eso me fascina, eso me encanta. Porque no no no por no por uno ni por el otro, simplemente porque decís cómo puedo causar mucho impacto. ¿Vos crees? Mucho, mucha mucha viralidad, ok. La viralidad no la puedes manejar. Lo que puedes manejar son los ingredientes para que se forme una tormenta perfecta. Vale. Porque ese día es el mundial y chao, es lo mismo, todo lo mismo, menos está el mundial, cagaste. No el... Entonces la idea no, hay una parte que no, que claro. no se da. Sueve, hay poca gente, mal el sonido, lo que sea, chao, listo, ya está. Entonces, eh, el viral, digamos que... Construís una tormenta perfecta, pero hay una parte que no podés controlar. No podés, controlar, no podés comprar una campaña viral. A eso voy. Pero sí podés establecer cosas que puedan ser bastante rupturistas. O que puedan chocar. O que por algo claro. pueda estar así. Entonces, ahí tiene sentido. Y el vía pública, el out of home, este, sirve... Una, si querés causar un impacto... ¡ting! En Puerta del Sol, tiene que ser relevante para el público que pase por ahí, porque por ahí algo local en, en Asturias, pues que estés en Puerta del Sol no me sirve. Claro. Es el medio o, lo, o el mensaje, igual bueno, tiene que tener sentido. Ahora, si querés causar un impacto donde eh, en un lugar súper concurrido eh, el público que está ahí te interesa Y te interesa los sábados Porque durante la semana hay turistas Claro O más turistas Entonces sí, sí. fin de semana es cuando lo tenés que lanzar Entonces ahí va teniendo Otro sentido El vía pública también te sirve para Lanzar un mensaje local no Como cuando estás en la autopista Y te uh -huh. dice Salida número 15 Ikea Ikea mira Podemos Lograr un también. Eh, IKEA, si querés. Mira, te lo sé pronunciar y todo. Eh, bien, entonces, en, en realidad es IKEA, no es IKEA. Es IKEA. Pero IKEA es en, en inglés. Pero, ¿qué te iba a decir? Eso. Y te dice salida 17 IKEA. Ah, ok, listo. Eso te lo, te lo marca. Eso está ahí. Entonces, vale. te anuncia te puedes hacer por cercanía. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando Barce Ron Barceló hace lo sí. de desalia. ¿Para qué sirve el desalia si yo estoy conduciendo? Era. Es porque fuiste expuesto en las redes sociales. Tu target es Barceló. Si tu target es Barceló, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Claro. Ahora lo veo en vía pública y me va construyendo. ¿Te acuerdas que yo siempre hablo de los puntitos rojos? ¿Cómo se va construyendo? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, es un puntito rojo más. Y te va mostrando, y te va mostrando dónde está ese cartel puesto. ¿Está en un barrio muy bajo o en un barrio. Claro. Ah, mi hijo. Claro. Entonces te va posicionando. Vale. Para fíjate, eso sigue. Fíjate, el otro día había un un, una cosa curiosa que, que yo no lo sabía: que las marcas de lujo, tú lo sabrás, eh, los modelos y todo eso, cuando hacen las campañas, no sonríen nunca. ¿Por qué? mí lo leíste, lo vi en, en LinkedIn. Eh, eh, a, no, a, no ah, pues yo lo vi, sí, yo lo vi en LinkedIn o en TikTok, eh, eso. Y era porque, porque es como denota eh, exclusividad y lejanía, porque es algo exclusivo. Entonces decía que por cada sonrisa que hiciera un modelo en una marca de exclusiva era un 3% menos de dinero, que, de dinero que perdían. Y me pareció súper curioso. Y es verdad, salieron las imágenes y dije, oh, es verdad, no son de ninguna, en más, tienen cara de mala hostia, de, ¿de dónde vas? Sí, a ver, hay, hay algunas, por ejemplo, tal vez Moschino o... Hay, hay muchas, ¿eh? Mira. No, pero hay algunas que tal vez no están tan serios. Vale. Eh... Pero te diría que todos los que vi, sí, y por lo menos en moda, lujo-moda. Claro, sí, sí, yo, yo refería al lujo moda, eh, colonias, relojes, Colonias, sí, a ver, son todos, todos ellos tienen la cara de, de Calvin Klein de los 90. Sí, efectivamente, sí, sí, sí, sí. bueno, pero mira, a mí que me encanta Lenny Kravitz, es verdad, el de Isa Logan, y sale ahí, sale con una cara que, como decía en el vídeo... Eh, Lenny Kavit no solo tiene cara de mala leche, es que ni te mira, porque además lleva gafas de sol, o sea, ni te mira, o sea, le das igual. O sea, él lleva Isan Logan, y está Issa Logan, me, me gusta la colonia. Y... No, y tenés una pronunciación muy buena. ¿Ah, sí? Ah, pues mira. <risa> no, no precisamente no destaco yo por, mi, por mis idiomas, pero... No, mi, mi francés tampoco es bueno. ¿eh? Ah, no, no, pero... Es, me, me parece súper curioso y analizas el cartel y dices, ostras, es verdad. O sea, ni, ni, es que ni te mira. Lleva gafas de como diciendo, es que no, ni, no sé ni dónde estás, y me da igual. A ver, sí es verdad que. Es. O sea, para todos es como. Lo que quieren expresar es como, como que viven en otro mundo, ¿no? Como que, que la vida no es con ellos. Ya, ya. ¿No? Si vos estás. Es como que. Llegas a fin de mes tranquilamente, te encanta lo que haces, estás en un mundo como que todo muy cool, muy natural, ¿no? Estoy en este yate divino, obvio, ¿no? Yo lo metí. <risa> eh, no, no, eh, está, Pero bueno, está Claro. Claro. Bueno, ojo, marcas de lujo, ojo, eh, que yo también claro, Sí, sí pero, pero bueno He trabajado muchísimo con ustedes Claro, pero, él, es, pero es lo que estamos hablando es, es todo su universo, toda su marca, su historia, su, sus puntos, como dices tú, de unión de eh, Esta es nuestra política y no, no no vas a sonreír porque esto no es para todo el mundo como Coca-Cola Claro, imagínate acá aparte, hay una parte, antes que hablábamos de, de, del construir hoy y el futuro Chanel, Yves Saint Laurent, eh, todas estas de super lujo, tienen pret claro. y tienen maquillaje. ¿Cuál uh -huh. es el mensaje detrás de un lápiz de labio de Chanel? Y es para uh -huh. todos los pobres para que sintamos que tenemos Chanel. Claro. <risas> comida para pobre. Claro. <risas> eh, y listo. Y es eso. Y pero el tener eso significa que hay como una aspiracional. Vos querés tener algo, aunque sea. Es verdad que está relacionado con que tengan un buen producto, eh, los materiales son buenos, los ingredientes son buenos, todo eso. Pero eso de, yo quiero claro. algo. Claro. Si no, no estaría. Pero tampoco estarían eh, otra vez en la Fórmula 1. Claro. Porque ese es el aspiracional claro. Entre el precio pues, eh, Bueno, las la, la 4P de marketing ¿no? Entre el precio Entre dónde vas a estar expuesto Y todo, pues vas construyendo el, el, La idea de marca vale. Pero eso nació antes De lo que podemos llamar brand Storytelling Que es el concepto de lo que querés expresar vale. Y que es transversal a todo Sí, sí, sí, está, está clarísimo ¿Cómo te la hice redondo? Sí, sí, hombre, eh, no, no, lo, no lo dudaba, Anita Tengo la cita gratis Hombre, claro, claro, <risas> iba, ibas aquí ahí a redondear totalmente Antes estábamos hablando de tu curso de doméstica Y quiero saber y quiero que me cuentes Aunque me has dado ahí pistas un poco antes En, en el backstage eh, Es por qué haces un pedazo de curso como el que has hecho Y tan barato o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué parámetros? O sea, me has dicho que doméstica para elegir es difícil, no todo el mundo está ahí. Es que no, no lo entiendo, porque tu curso me parece de una calidad eh, bestial. Y no es por hacerte aquí public no, ni nada, no, que sí no, que te, no, te la hago. No tengo no, no, no, no, no necesidad de, de, de, de decir nada. Eh, el, a, con doméstica pasan varias cosas. Uno, si estábamos diciendo recién que el, el medio. También es como decía McLuhan, creo que es McLuhan. Eh, el medio también es el mensaje. vale, eh, Y asómate al árbol donde querés estar. Eh, y Doméstica para mí era un foro de diseñadores y creativos del cual yo era Anita Ideas. Desde el, mi hija es del 2007, desde el 2006. Doméstica vale. nace a finales de 2005. Uh -huh. Eh, y yo he estado ahí y parte de mi cultura visual y de, y de contactos vienen de ahí. Eh, vale. Para mí era una nueva plataforma, nace de ahí. doméstica uh -huh. evolucionó, todo, ahora está, está en eso. Y doméstica ha crecido muchísimo y los, los cursos que tienen son buenos. Yo he aprendido muchas cosas. Uh -huh. eh, y los profesionales que están ahí son todos reputados y buenos. No todos son profesores de doméstica. Vale. Eh, Podría estar con la cara. <risa> <Sí>. <risa> claro, claro, es de. No, y, y para cuidar su universo hacen una muy buena curación. Bueno, yo porque estoy adentro, ¿no? Hacen una muy buena curación de los profesionales que, que están ahí. ¿Y por qué la hacen? Y porque alimenta. El universo doméstica. Vos sabés que si te vas ahí, vas a encontrar a personas que están en activo, que son muy especialistas en el tema, o que saben muchísimo de lo que están hablando, ¿Vale? que tienen cierta, cierta repercusión, eh, por lo menos en su nicho, que pueden llegar a tener una buena proyección. A partir de ahí, hay muchos que se quedan en el camino porque laburás que es trabajar, ocurrir. Sí. Pero laburás, das la gota gorda como, como pocas veces en tu vida. Entonces, y muchos se van a quedar en el camino. Pero eso también le pasa a los que les ofrecen escribir el libro. O sea, vos llegás a un nivel, ¿no? Pasás diferentes pantallas, no nivel. Pasás vale. pantallas. Y en doméstica también, tenés que pasar un montón de pantallas. Vale. Eh, listo. Llegaste a la pantalla en que te dicen, este es el encargo. Después hay otras muchas más pantallas hasta que lo tengas terminado. Entonces, y esto es maratón, no todos llegan al final. O sea, que es un currazo, O sea, ¿no? que, que, es que, que te, ofrezan, que te ofrezcan el curso y tal, no significa que lo llegues a terminar, porque es mucho curro. Exacto, es mucho curro. Está lleno de satisfacciones, vale. pero es muchísimo curro. Entonces, por un lado, a mí eh, que me llegue doméstica, pues a ofrecerme esto... Pues para mí era como un poco el sueño del pibe, por esto que te digo, de, de, de para mí era una plataforma a la que yo le tengo muchísimo cariño, he aprendido ahí. un montón, uh -huh. tengo muy buenos amigos ahí, y para mí era muy importante. Eh, y, y, y a mí lo que me, me ha redituado el curso a nivel, a nivel eh, monetario... Te diré que es casi como el libro. El libro es rentable. El libro es rentable a partir de lo que te genera. Claro. Eh, antes de la pandemia o durante la pandemia, todo lo que era curso online realmente tuvo un crecimiento exponencial. Claro. Eh, ahora las cosas van mucho más lentas. Uh -huh. Aún así, pues, eh, pues está muy bien. Muy bien. Y eso es una carrera a largo plazo no tengo problema bueno. porque me sigue abriendo puertas a mí que me, me posiciona en un lugar y además me abre puertas vale. y entonces a mí me gusta y aparte que me gusta entender que, que nada que, que hay yo tengo alumnos de nigeria de, de de todos lados o sea hay un montón de italianos un montón de brasileños claro. eh, colombianos tengo un montón mexicanos también o sea son de los que más tengo franceses o sea tengo gente de todas partes del mundo que son alumnos míos. Claro. Y esos pocos lugares lo vas a tener. Eso es verdad. Está, claro, porque está dentro de una infraestructura en la que te permite llegar a unos mercados en donde de otra manera no puedes estar. Claro. Y entonces a poquito te va abriendo puertas. Listo. No, no. No, no. Es, eh, claro, eh, es eso. Está muy bien montado, pues... Mira, voy a hacerte unas preguntillas que me han hecho gente y demás que están interesadas en saber curiosidades y yo creo que la última va a dar muy buen pie a que me cuentes tu súper gran proyecto que tienes entre manos. La Así bomba. que La bomba ya viene, oh, no, se no se levanta, bueno. se levanta a ser tú. Bueno, pausa. Bueno, bueno, voy a preguntarte estas cositas y luego la bomba. Eh, y la primera pregunta es, ¿qué proyecto...? ¿te ha supuesto, te supuso tu mayor reto creativo y por qué? ¿Mayor reto creativo? ¿Cuál ha sido tu mayor reto creativo y por qué? Ey, mira, esto es de que... Ojo, acabamos de dejar a Anita sin Ajá. palabras, sin palabras calladas, más de tres sí. segundos, ¿eh? ¡Ojo a la pregunta! No, es que el reto creativo a nivel creatividad. Porque es que me viene a la cabeza... Una cosa que hice en la universidad uh -huh. con un profe que, que lo admiro mucho, vale. eh, que se llama Carlos Bayana uh -huh. eh, y, y es que, o sea, mi reto creativo, o sea, ¿con quién sufrí? Sí. Con esa campaña. Con esa campaña sufrí mucho. ¿Y por qué sufrí? Porque estoy hablando de. Todavía no estábamos en el siglo XXI. Hace eh, mucho. Es, es, bueno, sí, haciendo honor. Eh, es una era una campaña que hice para. El, la consigna era que había que hacer una campaña de lanzamiento para un canal de música, como si fuera el viejo. No sé ahora cuál es el canal de música, así, cosa que nos diga en TV. No, pero pues, <risa> Cualquiera, cualquiera que vea la entrevista está y se les han pagado un dinero. Bueno, estamos hablando de público, ¿no? no loco. Claro, claro. Como claro se o sea. dice? Sí, sí, sí. Eh, igual o multiópticas, mira. <risa> eh, y pilot. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eso. Entonces, era un canal de música que justo había salido en Argentina, que se llamaba Music 21. Vale. Eh, porque todavía no estábamos en el siglo XXI. Sí. Me acuerdo que hicimos la campaña Y todo, no sabes lo que sufrí con esa campaña Porque la hicimos Estábamos muy contentos con la idea Vamos, lo presentamos Y el profe me dice Profe que además me había becado O sea, me tenía estima <risa> Me dice Bueno, esta campaña está muy bien pero... Pero no para vos, Anita. En ese momento me di cuenta que no tengo superpoderes. Porque yo juraba que podía ser Carrie y que podía hacerlo incendiar. Y recuerdo su camisa Calvin Klein y me di cuenta que no se podía incendiar por más <risa> que yo lo pasara con muchas ganas. Eh, y la tuve que hacer de nuevo la campaña. Eh, vos me dice, a vos no te la Vos podés dar mucho más. ¡Hola! A ver, que es la última campaña que con esto me aprobás. O sea, termino la universidad con esto. ¿Cómo me vas a decir que no me la aprobas? Pero, si pero y, par, y y por... ya me voy, no me ves la cara nunca más. ¿Pero por qué no te la aprobó? ¿Qué, ¿Qué le pareció poco? ¿Le pareció poco en general decir no? no. ¿Eh? Es que viniendo de mí me dijo. Viniendo de mí me dice, vos podés hacer algo 10 veces mejor que esto y el cabrón encima tenía razón pero, o sea lo aprendí una vez que sufrí que parí la otra no pero, pero esa me costó me costó mucho y la sufrí mucho o sea me acuerdo que, me, que de las pocas veces que me fui realmente llorando de clase de no tengo superpoderes vale oye pues muy bien contestada y me, me, me... Me alegro, me alegro que alguien te haya puesto ahí un poco. Sí, me puso, me puso en carril, ahí. Sí, y dijo, sí. No puedes más. Claro, ahora. Eh, puso, hay un montón de, de, de, de campañas que son retos. porque ¿Sí? Porque no sabes por dónde agarrarlas. Eh, o porque no tienen muy claro a dónde quieren llegar. Salimosca. No, no tienen muy claro a dónde llegar. Eh, o no tienen muy claro la personalidad de la marca. Claro. O no saben muy bien. Una vez me acuerdo que era para Clínicas Dentix, creo que eran Saludo de Navidad. Sé? Saludo de Navidad, que no sea sonrisa. viste Llegaba un momento. Eh, y era como, ¿por dónde la agarra? Después quedó algo bien. Pero ah, hay cosas que no sabes por dónde agarrarlas. Y, y hay algunas que, que no las sabes y de repente claridad mental hace... Y las ves... Y tenés un momento de, de clarividencia como The Good Doctor. Sí. Y, estoy... y sale. Y está bien. Y hay algunas que, por ejemplo, salen... A mí, por ejemplo, salen con gráfica directamente. Vale. te boceto la gráfica. Esto tiene que ir por acá. Claro, tú ahí subiendo todo terreno está genial. Y mira, un poco a, a, a, eh, al hilo de lo que acabas de decir fíjate cómo yo también voy hilando fino la siguiente pregunta ¿cómo haces para conseguir una idea y cómo detectas que es la gran idea o una gran idea de decir ¡buah! ¡esta! Mira, la única persona que realmente vi que escribía de una manera eh, sólida y súper práctica sobre la creatividad, creo que se llama Innovación Interior y es de Eva Álvarez, que uh -huh. es adecuada, directora de Mistake, que es una escuela de creatividad en la que soy profe también. Vale. Eh, es una portada amarilla con una banana. Eh, es que lo presté, por eso no lo tengo. Pero eh, ella tiene, después de muchos años vi cuál era el método que yo usaba pero lo había visto escrito, ¿no? No, no, nunca. ¿cuál es la idea buena? Y si me preguntabas antes de eso, te decía, la sentís. Cuando te da miedo, la sentís. Uh -huh. Cuando es la primera vez que la ves, la sentís. ¿Dónde la sentís? En el estómago. El estómago es el primero que te dice. Si le tenés miedo a la idea, está buena. Eh... Si... Si la mostrás y te da miedo de esto, esto o me lo compran o esto es, o me hundo completamente, pero insisto ¿es o sea, es como cuando le cocino a mi hija y no ah. sé exactamente, como no sigo receta, o sea, anda a decirme a mí cómo tengo que cocinar, ¿no? Pero, entonces, a veces es como, es o genialidad o fracaso. Esto es, pues, sentate a la mesa y vamos a ver si es genialidad o fracaso. Pues con, la, con las campañas te pasa un poco lo mismo. O sea, ¿cuál es la buena? Te choca acá, te choca, te choca. Eh, ¿Sí? Si la sabes presentar, te la compran. Si no la sabes presentar, no te la compran. ¿Y te ha pasa, pasado alguna vez que te has, has sí. tenido eso y no te la han comprado? Sí, muchas. ¿Mm? Muchas, porque a veces la idea no la sabes transmitir, eh, te pones nerviosa, no la justificas lo suficiente. Eh, el otro no está dentro de tu cabeza. Claro. Entonces, cuando vos trabajás con un cliente real, vos tenés que tener en cuenta que más allá del brief que vos tenés, la persona tiene una expectativa en su cabeza. El brief trata de absorber todo lo que esa persona tiene en la cabeza claro. y ponerlo por escrito para que estemos todos en el mismo lugar y que entendamos lo mismo. ¿Vale? Claro. Vos cuando la presentás, le tenés que llegar a lo que tiene el otro en la cabeza, a la expectativa, o se la tenés que superar. Si el otro no llegó al mismo lugar donde llegaste vos, a ese lugar donde te parece tan buena, y pues, no la vendés. Claro. Y no, no. la vendés y te la comes con patatas, porque una vez que la mostraste, salvo que te diga, me gusta esta con esta, con esta, con esta, y te empiezan a hacer el Frankenstein este, de no me jodas, que ahora con esto, con esto no pega. No. Eh, es, es, si, no la, si no la vendés muchas veces es que no la, no la supiste vender, si sí es tan buena la idea. Eh, hay muchas veces que tenés buenas ideas y las dejás en el cajón porque no es el cliente adecuado. O, te la... o, o no es el tiempo, ¿no? Que puede, puede no, pasar el que... No, no. Realmente te sale, el, te sale la idea, te sale para ese cliente, crees fervientemente y por ahí o no hay presupuesto para producirla. Eh, claro. y no encontrás la manera de producirla de otra manera, o no quieren estar en ese medio, o, o hay un montón de, de cosas por las cuales no te pueden comprar una idea. Yeah. Todas salen, no. Te compran siempre la mejor, no necesariamente. Ya te digo, tiene que ver con una cuestión de lo que vos, cómo vos lo expreses, y de la manera en que el otro enganche con lo que vos le estás diciendo, y sus expectativas, más las expectativas de negocio, porque podés tener una idea fenomenal que no cumple para nada con el objetivo, claro, claro. o puede ser un fracaso claro. a nivel comercial, pero la idea, o sea, y es una paja mental divina, claro. pero no cumplió <risa> su objetivo. No, no, está claro. pues nada y vamos con la última pregunta que seguro que va a bailar con lo que tienes que contar y es que cómo ves el panorama del marketing español, qué cosas están haciendo bien y qué carencias ves del marketing. Esa me han hecho. Marketing, marketing, eh, panorama del marketing en español, porque claro, yo creo que siempre estamos hablando de que las fuentes, Estados Unidos, todo viene de allí y demás y tal, y como que nosotros vamos evolucionando, pero yo creo que cuando sale aquí algo, allí ya es antiguo. Vamos, yo entiendo un poco así la pregunta, ¿eh? Y entonces, ¿qué, qué cosas? Pero sin embargo, ¿qué cosas están haciendo bien aquí en, en, el, en el ámbito de aquí español, europeo, supongo, y qué carencias tiene? Eh, eh, a mí me parece que español no es solo España. Bueno, si sí, no, yo digo español, me refiero todo. Yo, yo me, me hago la idea al mundo hispanohablante. Mundo hispanohablante. Digo, yo... mundo hispanohablante. Eh, me parece que en México hay unas cosas que son de la hostia. La, ¿Sí? la, la creatividad de México cada vez me enamora más. ¿Más que Argentina? ¿No? Eh, es que Mi primer amor es como... Mi primer ah. amor, hay, no, en Argentina hay unas cosas que son maravillosas. Uh -huh. o sea, nosotros, el nivel creativo que tenemos es la hostia. El nivel cultural, creativo, cultural, creativo, ojo al piojo, es otra cosa. No necesariamente tiene que ser la pieza que sale a la calle en publicidad, sino vale. a nivel concepto de empresa, a nivel cultura, a nivel visual, hay una riqueza ahí que creo que en España no se aprecia lo suficiente. Sin embargo, ahí hay cosas súper interesantes. Eh, Colombia también tiene cosas muy interesantes. Eh, y Brasil también, pero bueno, son, digamos que son las, los cuatro que siempre son unos abanderados. ¿sí? En todo lo que es a nivel empujarlo. ¿Vale? En, España, en España, yo tengo más que problema con el marketing de España o el español, tengo problema con el algoritmo. Eh, al final siempre te muestran las mismas cinco cartas ¿Sí? te caballo y rey eh, Y no siempre estoy de acuerdo A mí me gusta la gente que me hace pensar Y que no copia eh, Y el algoritmo A veces me muestra mucha gente que copia Entonces claro. Tengo una visión sesgada De lo que pasa Hay personas que me parecen súper interesantes eh, Y las estoy Las estoy reclutando <risa> Y mira, mira este lo <risa> Alfombra roja. Venga, suelta ahí la bomba de tu proyecto que ya... Ojo, la audiencia que sepa, yo no lo sé, ¿eh? esto, o sea, no tengo ni idea. Le he preguntado antes de la entrevista y me ha dicho, ya lo verás, ya lo verás. Así que... No, y en, y en, y en, y en... Y en exclusiva, exclusiva, ¿eh? O sea... Esto es mejor que Lola. Sí, sí, tío. sí, sí. Exclusiva, Ana. Que Estoy vendiendo la exclusiva. <ríe> total, total. Bueno, menos mal que luego después de la charla voy a hablar con... Con Isa Logan, con hockey, con Coca-Cola y con todos, y va a La estar más de... que pagar. Por pues <ríe> cierto, si alguien de, de Argentina lo está viendo, quiero sponsor de marca de yerba. ¿De cuál? Ah, vale. Yerba, yerba, <ríe> yerba mate. Venga, cuéntanos el proyecto, por favor. Bueno, a ver, te cuento. Venga. Vos sabés que aparte has, has sido alumno mío, ¿Sí? y eso ya lo sabes. ¿no? Estoy... Que, que mi visión de, de la profesión es que tenés que ser bastante integral en tus conocimientos y en tus inquietudes para poder ser mejor profesional. Uh -huh. Realmente ninguna de las piezas que vas a hacer, es, que, que, que vas a hacer, eh, tiene, digamos que, que pones solo una habilidad de las que hay que tener. Entonces... Eh, de hecho, el, el curso este de, de Garabateame el Copy iba un poco por ahí, para soltar la mano, porque a mí me cuesta mucho encontrar a juniors que me sigan, o ¿no? los tengo que encontrar, como que, que hay una tendencia a que la formación sea muy, eh, muy, muy no sé si puntual, pero muy especializada. Mal. ¿Esto qué pasa? Con la, con la, si te fijas en, la, en las ofertas de empleo, o sea, no es que lo digo yo, sino que la, la empresa lo necesita y necesitas que sepa de esto, que sepa de esto, que sepa de esto. Otra cosa es que quieran cinco profesionales... Que eso es lo que eso suele pasar, ¿eh? Eso es lo que suele pasa. pasar. No. Vale. Estoy hablando de que vos en tu día a día jamás haces una misma tarea. Más uh -huh. si trabajas en una empresa. Trabajas en agencia pequeña o en agencia grande... Siempre vas a hacer más de una tarea con más de una habilidad. Sí. ¿Significa que tenés que ser bueno en todos? No. Pero significa que tenés que entender cómo funcionan las cosas. Y esto es algo que, hombre, con la autoridad de las, de la, de las arrugas que tengo, que también crema, si queremos, <risa> hablar. Eh, la autoridad de las arrugas lo que me dice es que yo necesito gente que sepa más cosas de las que normalmente sabe. Me fijo en el mercado para ver si, si, si existe uh -huh. ese tipo de perfil y realmente son muy contados. ¿Qué pasa? Cuando vos querés eh, trabajar en diferentes empresas o agencias, o incluso vos cuando ya decidas desembarazarte de las empresas y querés trabajar por tu cuenta, no vas a tener siempre el mismo tipo de... Eh, de, de proyecto. ¿Por qué? Y porque o llegan a vos para solucionar algo muy puntual, o en realidad vos estás siempre solucionando a partir de lo que sabés hacer, y no de lo que le conviene a la marca o al cliente. ¿No? Si, si solo sé usar un martillo, todos son claros. Vale. No existe. Entonces, con, con la autoridad de los años y todo, pues estoy diseñando estoy diseñando, no, está diseñado, porque para cuando salgas ya está todo así, está diseñado una, un máster de copywriting integral. ¿Y esto qué significa? Que es la narrativa de marca, escrita, visual y, audi, y auditiva, aud sonora. Y sonora. Y sonora. sonora, eso. Eh, ¿Qué significa? Pues que dentro de la narrativa de marca tenés el copywriting, los contenidos, que incluye el inbound y el outbound, y además tenés todo lo que es el UX writing, tenés la identidad verbal, por supuesto, y tenés los desarrollos de VUI, que es eh, Voice User Interface, que es básicamente skill de Alexa, mmm, tu Siri amiga, eh, y todo. Si vos aprendés solo una cosa, siempre vas a dar la misma solución. Si tenés una visión mucho más panorámica, tenés, primero, sos mucho mejor profesional, tenés más salidas laborales, podés mutar y podés crecer mucho mejor. Y de eso se trata lo que estoy haciendo. Y, profes, y yo te digo que mi documento se llama Dream Team. <risa> está bien, está bien. O sea que... ¿Vas a hacer ahí un máster ya, pero súper todo, top? Todo. No te, voy a enseñar a hacer, no te voy a enseñar a usar el martillo. Te voy a enseñar a usar todas las herramientas. ¿Por qué? La caja. Todo. ¿Por qué? Vos para escribir una carta de venta tenés que saber de narrativa. Vos también tenés que saber... Y a ver, vos venís, vos sos profe. Con lo cual hay un montón de formación que vos ya la tenés. Claro. Sí, a nivel de cómo te expresas, de cómo sintetizas las ideas y todo. Bien, no toda la gente tiene eso. Entonces, necesita. Si vos vas a hacer, si, si el cliente te dice, ok, la carta de venta, bueno, y le decís, bueno, y esto, y esto, y esto, y esto. Son diferentes piezas. Si vos solo sabes hacer la carta de venta, en el momento que te toque hacer un anuncio en redes sociales o un vídeo corporativo pues no lo puedes hacer y lo tenés que subcontratar con lo cual te comes o ni siquiera lo lo, lo, lo, lo ofreces porque porque no lo sabes hacer claro. o no sabes qué capacidad tiene entonces dejas de ofrecer la solución que necesita la marca para ofrecer lo que sabes hacer y en el caso de que vos quieras crecer o si querés ir a una empresa pues al final te vas a tener vas a entender que de la carta de venta también tenés que saber algo de WordPress, también tenés que saber algo de jerarquía, de jerarquía visual, ¿por qué? Y porque bueno, no, tu trabajo no termina entregando un Word, tu, tu trabajo termina cuando sabes cómo está ejecutado, eh, cómo se lee tu mensaje, si eso realmente tiene eh, a nivel usuario realmente lo que tiene que tener, cómo medir, cómo medir la eficacia de tu texto, todas esas son decisiones que nos corresponden a nosotros como responsables de, de las palabras que estamos haciendo. ¿Entendés? Entonces, tenés que saber hacer un guión, tenés que saber hacer un guión audiovisual, tenés que saber hacer un guión sonoro. Y también tenés que saber hacer una cuña de radio. Y tenés que tener idea de por qué una imagen es así o por qué es así, qué querés expresar. Vos estás en control de la idea, vos estás en control de la historia. Si no, siempre das la misma solución. Y a eso va. Madre mía. Eh, casi nada, ¿eh? <ríe> Me queda ahí en plan diciendo, madre mía. Mira, o sea... ah, por cierto, lo voy a hacer con Cascool. ¿Esto qué significa? Que tenemos mmm, Tenemos todo el aval y toda la seriedad de Cascool. Vale. Eh, que ya tiene tela eh, y, y va a venir con sorpresas. ¿Y va a venir con? Sorpresas. bueno, vale, no. vale. Va vale. A ver... No solamente, está la, la parte troncal, ¿sí? Que la parte troncal, como no entiendo por qué la gente eh, no quiere envejecer estudiando, entonces tiene que tener un principio y un fin. Claro. Eh, no, no sé por qué. Yo o sea, seguía poniendo, ¿viste? Así como tenía el Dream Team, tenía mi wish list Me dijeron, <risa> empecé a cortar porque esto no. Entonces dije, ok, yo te corto en la troncal, en la claro. cosa de, de, de, de aprender. Vale. Pero entonces lo llevo a masterclass complementarias. Masterclass complementarias, pero además donde vos puedas trabajar, donde uh -huh. no solamente escuches. ¿sí? Ah, porque una parte importante, y esto creo que que, que que esto también es escuchándote a vos, que sé que has hecho un montón de cursos y te has formado, que podés saber mucho, pero, y después, ¿y el portfolio? Uh -huh clase de porfolio clase de porfolio, fíjate pero yo creo que mucha gente es antiporfolio ¿eh? ahí se te ¿Eh? bueno, pero, pero vos cuando cuando vos vas a... bueno eh, que lo muestres o no lo muestres es tu cosa, vos cuando vas a un cliente mmm, tenés que mostrarle esto es lo que hago, si no cada, cada, cada uno es el primero más allá de la efectividad, tenés que demostrar que sabes ciertas cosas, incluso cosas que yo es lo primero que te pregunto. Claro, pero sí, claro, pero, bueno, yo, pero es lo que digo yo, pero yo creo que si tú puedes aportar o dar muestras de que sabes perfectamente que hay que hacer esto, esto y esto, no sé si hasta qué punto, pero bueno, eso es, eso es un melón que vamos. Me quedo más con lo de tu super mega. ¿Tiene nombre? Eh, creo que sí. Creo que es narrativa de marca. Dos puntos. <risa> copywriting, copywriting, branding content y que todavía estoy entre branding content y contenido. Copywriting, branding content, UX writing. Anita, viniendo de ti puedes hacerlo mejor. ¿Qué pasa? A ver, contame. Me pueden poner... Contame cómo lo querés llamar. Porque es, a ver, es copywriting integral. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa? Más allá de lo que quiero que realmente sea, porque tengo el, tengo el nombre de estrella, restaurante Estrella Michelin. Sí. Pero nombre de restaurante Estrella Michelin, nadie te compra porque Google me lo va a mandar atrás. Claro. Dale. Entonces, el nombre poético y todo, pues será el, el, el subtítulo. Porque no No, no funciona. Mm, si quiero llegar a copywriters pues obviamente tiene que decir copywriting, sí. si, tiene que, si, si quiero llegar a los UXers, va a tener que decir UX writing y si no, no te vas a enterar de qué va, porque es tan etéreo y tan maravilloso que ¡ay qué lindo! y esto de que, con, con qué se come, entonces tiene que ser súper práctico y tiene que ser un poco poético, tiene que, tiene que, tengo que encontrar el mix entre nombre y, y, y keywords. Nos esperaremos, a, nos esperaremos a esa super landing que vas a hacer. Sí, sí, sí, sí. Que sepan que está en, está en creación, pero que no lo te Bueno, cuando salga haga cuando salga bueno, la entrevista, estará así como la... Anita Kufari, lo pones y está el libro, el curso de doméstica y cosas así varias que ando por ahí. Eh, en breve, stay tuned. Pues Anita Álvarez, cool", o Juanita Kufari, Cool, Y ahí aparece el, el máster. Eh, la verdad que es el. el... Es el, ah, como es, es el dueño de mis ojeras, este máster. Eh, le he encontrado nombre, este es el dueño de mis ojeras. Eh, pero nada, si te pareció guay el de, el de doméstica y esto ponele que es como eso con nitro. ¿Vale? Porque, porque lo estoy sí. haciendo con mucho mimo, y ya te digo, los profes son el Dream Team. No, no, seguro, seguro O sea, que ya No, no, no me desveles a un profes, eso luego me lo cuentan No, eso después me lo cuento. Yo solo te digo Que a mí me ha temblado Más de una vez hablar con los profes No me digas Porque Estoy teniendo un momento fangirl que, que me digas eso, ostras, bueno, bueno, eso lo siento. No contigo, o sea, mira, yo soy esto, que esto, que lo otro, o sea, vengo, vos, aparte vos ya me conocés, que, que parezco muy así, pero que en realidad soy, soy, sí, sí. O sea, soy como muy, muy bajada a tierra y muy, muy seria en esto, ¿no? Pero, pero es como, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy esto, te paso mi LinkedIn para que... <risa> <risa> es que claro, o sea... Madre mía. Son la ¿verdad? gente que decís... Bueno, habló! Bueno. <risa> ya nos vas, a dejar, nos vas a dejar con el hype ¿eh? Para que supongo que cuando salga sí. la entrevista estará la, estará la landing Con lo cual igual ya hay más información ahí Entonces sí. lo dejaré en la descripción Y que la sepas, gente Que sepas que empezamos Entendiendo La marca Entendiendo todo de la marca ¿Sí? Vale. Para tener una visión general Seguimos con conceptualización Que nadie <risa> ¿Cómo crear estas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se piensa esto? Vale, vale, vale. ¿Y cómo, cómo, cómo vamos? Ahí vamos a sacudir. Después seguimos con copywriting bien publicitario. Bien publicitario de redacción publicitaria pura y dura. Uh -huh. Ahí. Hacer. Titulares. Titulares. Dios. Nada de, de esto de los cinco cosas más. Cinco cosas que debes saber para pero yo creo que eso Anita yo creo que eso tiene que ver mucho con el seo y no y el posicionamiento y demás y tal yo creo que sí eh porque si no bueno, en... lo veremos en la clase bueno, de... sí, sí. Lo, lo, veremos, ¿eh? lo, lo veremos lo veremos ahí, a lo veremos ahí a ver qué me nos dice yo ya hasta que el experto no me lo diga y por ahí te digo que. Es que, eh, que, que yo soy, lo siento mucho, pero a mí no me gusta el SEO. Entonces, eh, a mí todo lo, eh, toda la información que venga, que no sea de ahí, genial, pero eh, alguna cosa tendrá que ver, pero está claro que Google cada vez tirará más por la calidad, ¿no? Ya llevan diciendo, ¿no? Que cada vez va a tirar más por la calidad que no por cinco cosas que debía saber. Para a ver, cinco cosas. Todo tiene su su, su lugar y su contexto si vos me decís eh, los cinco outfits o las cinco prendas para salir este verano me va bien claro. eh, si yo estoy buscando información o me quiero informar o, o quiero leer algo o disfruto lo que son cinco cosas es una carga entonces tiene todo su contexto me parece que está bien o está mal. Tiene todo su contexto. Pero ese ya lo sabes hacer. Y tenés un montón de generadores de, de, de titulares que te lo pueden... Claro. El asunto es crear titulares súper potentes. ¿Dónde tenés los titulares súper potentes? Tenés en gráficas, tenés en, re en redes sociales, que también lo vamos a ver. Y también lo tenés en vía pública. Un titular que rule, que llame la atención. Porque, ¿sabes qué? Si no tenés un... Y en email marketing, mucho tenés. Si no tenés un buen titular... ¿Para qué vas a escribir si total no te van a leer? Claro, no, en eso, en eso entonces, estamos de acuerdo. Entonces, sí o sí, empezamos por ahí. Y en un curro, vamos a sudar la letra gorda. Esto, claro. Esta es la promesa. ¿Cuánto, cuánto, va a durar el, ¿Cuánto dura el máster? 200 horas. Son horas, son horas. Uf, 200 horas, madre mía. Cuando hice yo el tuyo de Garabé, ¿cuántos eran? De, y metías una caña que vamos. No, acá, acá ya me... Ya, a ver, tenéis... Es, es más light. No, no es más light. Bueno, sí, voy a tener que hacerlo porque quiero que la gente termine y que no me odie. Pero está entre que termine y que tenga experiencia. La gracia es que de principio a fin vos tenés que trabajar dos marcas. ¿Sí? Dos marcas reales, no ficticias, con cliente real. ¿Vale? ¿Vale? Que lo vas a tener en la presentación al tribunal. Ojo, se viene en serio esto. ¡Oh! Entonces, mmm, todo lo que vayas aprendiendo en las clases va nutriendo esa campaña. Vale. Pero, cada clase tiene su práctica. Y vas a salir con podcast hecho, con videos hecho y con todo hecho. Entonces, para cuando vos termines... Ya te has enfrentado a un montón de piezas que van a enriquecer tu profesionalidad. Si estás en UX, pues te va a servir para tener la parte publicitaria. Sí, y, sí. ¿no? Es un microcopy también. Sí, sí. ¿Sí? Está claro que va, va dirigido a mucho público del marketing que eh, puede ser... Yo que sé, copywriter, o, pero le falta el UX o le falta la, el, la voz, sí. le falta tal que complemente todo lo que estás diciendo tú para que sea totalmente integral. Claro, es que, es que lo que te digo, un titular lo vas a tener. Redes sociales, vía pública, vía marketing, eh, las landing, todos necesitas contenidos, todos titular ya. para que entre. Y la, la vía pública también. Pero... Los guiones y redes sociales también lo tenés. ¿Vos, qué? ¿Vos te crees que una, una, un, un, una publi en TikTok no vas a tener que dibujar una story? Tenés que saber hacerlo. Claro. ¿Y, y qué? ¿Vas a decirle que no a un guión corporativo? ¿Por sí. qué? Porque no sabés. La semana, la semana, la semana que viene, la semana que viene de tu entrevista viene un, un experto en TikTok. He traído a un experto en TikTok, que es la que. ¿A Soraya? No. Ah. A, a, a Héctor Barrenuevo. Ok. Que está ahí en el Bueno, luego. La bueno, no, pero, es... pero, pero ves, hay un nuevo lenguaje, un nuevo lenguaje. Una <risa> vez que vos sabes cómo manejarte, porque por supuesto, eh, cuando, cuando ya tienes muchos años de experiencia, te das cuenta que las bases que estás usando, al final. Son, no te digo que siempre las mismas, pero que te sirven. Vos te sabés plantear y plantar en un trabajo, aunque nunca lo hayas hecho. Porque claro. sabés el camino. Otra cosa es que crezca una nueva plataforma, pongámosle hace 10 años, TikTok no existía, pum, te llega a TikTok, listo. Vos ya sabés hacer guiones, vos ya sabés, ya tenés un concepto de, de visual... Ta, ta, ta, ta, ta. entonces podés y sintetizás y todo. entonces vos podés trabajar en eso si vos no lo tenés te va a costar más entonces no. vas quedando desactualizado pero teniendo unas bases sólidas podés ir moviéndote yo siempre puedo hacer cursos de especialización y siempre puedo ir aprendiendo pero el primer guión de podcast que escribí no me asusté ya se puede hacer. Claro. Y el primer guión de podcast, de, ¿cómo es?, eh, de ficción, no me asusté. Otra cosa es que te salga bien, otra cosa es que sea donde vos te sentís pez en el agua, tengas más o menos experiencia y todo. Pero cada plataforma que va surgiendo, pues va teniendo sus cosas. Cuando yo hago los guiones de, de un evento o una escaleta de un evento, o una escaleta para, un, para, una, para una filmación, comparten conocimiento, comparten habilidad. Después tenés que entender de qué va cada cosa. Pero cuando yo grabo una cuña, cuando hago esto, o cuando hago experiencias, pues todo al final tiene un guión. Entonces eso también lo tenés que saber hacer. Tenés que entender cuál es la diferencia. Da eso voy. ¿Qué? Bueno, pues nada, con esto vamos a es cerrar. Mira, te gusta la idea! Oh, hombre, puh, me, me parece una barbaridad y además necesaria, yo creo. Pero... Es, que, es que me parece que va por ahí. Y mira, y mucha de la gente de los profes, este, este Dream Team, Hablo con ellos porque son todos o directores creativos o dueños o cosas así, ¿no? Son gente que, que, que lleva muchos años. Uh -huh. La mayoría de, de los casos son gente que, trans, que empezó en una disciplina y pasó a la otra. ¿Y por qué me interesa eso? Porque tiene una visión más transversal y no tan puntual. Entienden claro. que vos llegás por evolución a diferentes lugares y que la vida después te va llevando. Entonces claro. necesito que tengan esa cabeza porque es lo que estoy tratando de transmitir. No, no, sí, sí, sí, sí, como verás, o sea, dueño de mi, de mi, de mi salud. <risas> claro, pero sí. es, el, te digo que creo que es necesario, pero yo creo que es necesario para la gente que se quiere formar y para la gente que quiere contratar, porque es lo que estás diciendo tú. Muchas veces ya piden ofertas, que yo me fijo mucho en las ofertas de LinkedIn y de otros sitios y tal, y yo creo que es lo que dices. Quieren pedirte cinco perfiles totalmente diferentes para, yo creo que es el trabajo de cinco personas. Que hay a veces que dices, y entonces, yo yo no sé con, con lo que comentaba, digo, mira, digo a mí, si me pides un perfil de cinco cosas y yo sé hacerlas, vale, yo, contátame, pero págame po, como poco, como tres personas, okay. no como una. Ojo, porque, ese, porque ese es otro problema. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con las ofertas y a mí me parece un abuso. Las ofertas que te dicen, vos sabes hacer esto, esto, esto y esto. La realidad es que si te vas a trabajar en una agencia de comunicación mm. o de marketing, no vas a hacer solo una cosa. Claro. O qué pobre tu vida haciendo 30 años carta-venta. O sea, matate. Matate, evoluciona Claro. O sea, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo haces para generar eso 30 años? Claro. No, entonces... Eh, por eso te digo... Cuando, cuando hablo con, con los profes me doy cuenta que no solamente es mi percepción, digamos, como consultora independiente, ¿no? donde yo tengo que contratar gente y a mí me cuesta conseguir perfiles o consigo para, para según qué proyecto, cinco personas diferentes o una claro. con una visión global. Claro. Eso significa que no voy a hacer cinco cosas diferentes, ¿no? porque yo por, normalmente por campaña o por pieza o lo que sea, eso no, eso no es. Si tenés esa habilidad, perfecto. A mí no me importa tener un, un, un director de arte. Pero vos tenés que saber plantear la idea. Tenés que saber plantear al cliente y tenés que poder llevarlo hacia donde vos querés. Con lo cual necesitas saber presentar. claro, Y necesitas pensar y necesitas conceptualizar. Porque no me vale que me hagas un titular de mierda. Y cuando te vas, y ya te digo, con el Dream Team yo les voy preguntando. Ok, vos esto, me dice y se lo recomendaría el 40% de la gente que trabaja conmigo. Especialmente a los juniors. ¿Por qué? Porque cuando, cuanto más, menos experiencia tengas, has estado menos expuesto a cosas. Claro. Y entonces necesitas evolucionar y necesitas tener las herramientas. Si no siempre vas a... ¿De verdad cuántos años más vas a escribir eso? Claro. lo mismo. No. No, no está. está claro hay que ir evolucionando y más pues hoy Anita llevamos llevamos esta es la ya como siempre entrevista más larga aquí en el canal no, Ya recién inaugurada quiero, Anita te quiero, te la quiero más larga listo ya está yo tengo la, la entrevista más larga está claro siempre batiendo récords batiendo récords <ríe> así que oye eh, me quedo con la super entrevista que he hecho que me encanta siempre estar hablando contigo y ahora estaremos otro ratito más, si tú quieres. Y yo creo que la audiencia va a aprender mucho con, de todo lo que hemos hablado, de marcas, de universos y sobre todo del bombazo este que acaba de dar del copywriting integral para convertirnos en navajas suizas totales del marketing. ¿no? Es, que, es que es hora de... de... Profesionalizar Hay muchas escuelas muy buenas No necesariamente son las que te devuelve Google Pero Hay muchas escuelas muy buenas eh, Pero me parece que le faltaba el hilo conductor a todas Bueno, pues nada Ha llegado Anita a unir los puntos Del que tanto habla en el curso vamos, Claro, vamos a ver si sale Porque esto claro. también por cierto, por cierto Yo soy muy pro presencial Ojo, yo soy muy pro presencial y a mí me gusta ver la cara del alumno y ver cómo trabaja y poder todo y que tenga compañeros y que entre todos, bla, bla, bla. Eh, pero claro, eso me limita a Madrid. Claro. Así que la idea, por lo menos ahora, eso dependerá de los que hagan, eh, vamos a lanzar una, una preinscripción para entender bien la, el mercado. Eh, pero una preinscripción sin coste, ¿eh? o sea que vos te podés preinscribir y sacar y ver, entender y todo esto, ¿no? pero, pero viene con una parte online, viene, o sea, puedes hacerlo en streaming, vale. en clases en directo, o lo puedes hacer presencial. ¿Por vale. qué la diferencia? Y porque a mí me parece que si estás en cualquier zona de España lo puedes hacer, si estás en Latinoamérica o si estás en Estados Unidos lo puedes hacer tranquilamente. Eh, una vez que ya estoy online a mí me da lo mismo claro. eh, de estés donde estés mm, la formación es que yo me creé algo así como toto no esto es esto es una, una pequeña versión de lo que yo estudié cuando estudié hace copywriting hace, eh, muchos, hace años. muchos años <ríe> bueno, bueno, pues ha quedado clarísimo y nada, ya no hay nada más que decir, nada más que despedirte y enhorabuena por tu iniciativa y por esta pieza de entrevista que me has dado en exclusiva. Que por cierto, la, la entrevista anterior, además de estar en tu canal de YouTube, ting, ting, ting, ting, suscríbanse, campanita, ¿Sí? campanita. Eso. Pero eh, también está mi curso de doméstica sí. junto a otros. Eh, otros eh, beneficios lo vi, lo vi, que yo dije anda, digo mira <risas> esto es lo que yo te aprecio y te doy sí. la exclusiva. Sí. si algún día dudas no. de mi cariño ahí nunca, lo tengo. Lo nunca, nunca nunca duda, nunca duda. así que lo estoy clarísimo, pues Anita, ahora hablamos un ratito más eh, nos despedimos de la audiencia muchos besos y espero que os haya gustado esto tanto como a Anita y como a mí Gracias por llegar hasta aquí. Espero que no lo hayas puesto en 1,50 porque si no te hubieras mareado seguro. Así que nada, venga. Chao, chao. Muchas gracias.